Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Requiem, el tiempo parece de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Requiem es una misión extensa, pero si sabes qué hacer y a dónde ir, puedes acabarla muy rápido, ya que igual es una misión lineal. Rápidamente vamos hacia acá, hacia donde está este gran muriendo, y vamos a agarrar su arma. Quiero pensar que es cuestión de la actualización, pero el Grunt siempre me está dando Fuel Rod y el Elite es el que está tirando la pistola de plasma. No importa honestamente qué arma te dé el Grunt, simplemente quítasela. Si a ti te da la pistola de plasma, ahorita te explico por qué, no importa. Eh, ¿Para qué? ¿Por qué exactamente da igual el arma que nos dé el Grunt? Vamos a venir por acá y simplemente a puro Muscle Run vamos a seguir moviéndonos. ¿Quieres llegar al Warhog en menos de un minuto? Así que esa es tu meta, ¿ok? Vamos a venir por acá. Hacer unos cuantos brincos aquí, acá y un último aquí. Vamos a intentar hacer unos cuantos slideyoms, a ver si salen. Aquí hay uno, excelente. Y aquí hay otro, perfecto. Y bueno, llegamos al Warhawk. Lo agarramos y nos vamos. Ahora, yo aquí siempre en las guías te trato de explicar las situaciones promedio. Nada que, que dependa mucho de la suerte. O que tengas que practicar por muchas, muchas horas. En las guías de Spirron siempre son cosas que con unos cuantos minutos de práctica saldría o hasta una o dos horas de práctica nada que requiera 8 a 10 horas de práctica, ok? entonces vamos a darle yo lo que simplemente te explico en estas guías en resumen es triggers que debes de completar ya sea activar ciertas zonas matar a cantidades de enemigos o activar algunos botones todo lo demás optimización de combate y movimiento depende completamente de ti ahora vámonos por acá vamos a girar aquí y ah bueno, esto por qué lo comento porque hay un truco que se hace con la Banshee en este nivel sim similar a lo que hicimos en Halo 1 en dos traiciones pero que es igual trucos avanzados no lo explico porque en legendario sobrevivir es complicado, por lo general te destruyen la Banshee o te matan intentando hacer el truco no te lo voy a enseñar simplemente una versión alternativa de eso y bueno Hablando de cosas que son al azar, las armas que tengan estos grunts y si deciden dispararte es completamente random. Así que a veces te van a disparar, a veces no. Rápidamente, estaciona ahí, quédate ahí. ¿Quieres matar quieres matar a este yacal Yo lamentablemente no lo pude matar, pero aún así sobreviví. Entonces, excelente. El Fuel Rot es para eso. Hazle combo nubes elite o mátalo. Si te das cuenta, lo que hice fue intentar matar al... Al Jackal francotirador con, con la Magnum Aunque no pude porque se escondió Es algo que no muchas veces va a pasar Como puedes ver se puede hacer sin matarlo Pero te recomiendo matarlo siempre Vamos a dispararle ese lead Tres veces Vamos a matar al enemigo que venga aquí Este puede ser un Jackal, puede ser un Grunt O pueden ser los dos Por cierto hay un francotirador allá También lo vamos a matar Y wow, esas son cosas inconvenientes que pueden ocurrir Que te salga un Grunt MLG Venimos por acá. El Gruntemel ya no está aquí con nosotros. Ahora sí, venimos por acá. Como puedes ver, cosas que en promedio pasan y consistentes. Vamos a matar aquí. Vamos a matar a este vato. Matar aquí. Matar acá. Creo que me falta un Jackal, sí. Matar al Jackal. Y si tú mataste al Elite igual que yo, su camuflaje se va a, a transportar aquí. Entonces, simplemente agárralo. Ah. Por cierto, antes de entrar ahí, pistola de plasma. Eh, vamos a... No importa. Como te digo, esto es optimización de combate. Si tú prefieres agarrar la espada del Elite, hazlo. Si prefieres el field rod, hazlo. Yo recomiendo para combos noob, pistola de plasma y pistola normal. Vamos a ir por aquí. Y de hecho, ahora que lo pienso, no había necesidad de, de agarrar esta pistola de plasma de aquí. Ven por acá. Espero que esta plataforma te lleve un poco y después continúa. A veces esta pistola te llega a dar mucha munición. Si no, no te preocupes. Aquí hay una nueva que da 75. Activa esto. Bueno, no necesariamente no, no da 75. Me dio 75. Es al azar igual. Uh, activamos esto. Cinemática que no podemos brincar. Halo 4 tiene muchas de estas cosas. Cinemáticas que no se brincan. Que son muy cortas. Uh, los Quick Action Events, si no me equivoco. Uh, también tiene pequeños auto-scrollers. Y cosas así. Ahora ven por acá. Ahí hay una pistola de plasma. Si ¿sí crees que te hace falta. Si ¿Sí, no, mira. Aquí hay otra. Oh, wow, no está. Luego luego sí había ahí. O tal vez sí había, pero pues tenía menos munición. Ahora, en lugar de activar ese puente de luz, simplemente vamos a brincar del otro lado. Bastante fácil. O sea, no, no hay pierde. Simplemente corro, como que voy a caer, brinco y cruzo. Quieres matar a ese Elite, ese Elite wow Si el Elite cruza, pues ni modo, se nos fue Pero si puedes matarlo Hazle un combo noob Vamos a venir por este lado Siempre revisa tu munición Antes de matar a los Jackals, ok Siempre revisa la munición Antes de matar a los Jackals Yo quiero matar a este Elite que está aquí Cuánto me queda Según yo Ya no tengo pistola de plasma Si Listo Juega muy a la segura No te preocupes Aquí vamos a agarrar Esta carabina Esta pistola de plasma nueva Y venimos para acá No te preocupes Aquí por los enemigos que hay Vamos a repetir Exactamente el mismo brinquito Como puedes ver Sin ningún problema Simplemente brincamos Nos agachamos Y llegamos El brinco Te repito Siempre hazlo Lo más tarde que puedas para llegar aquí, mata al jackal que está allá. Venimos por aquí. Granada para matar a los jackals. Combo noob para matar a los elites. Van a venir cuatro grunts de este lado. Una vez matamos a los. A todos. A estos que te dije. A todos los que están en esta sección podemos activar esto. Grunts y Jackals que estén a los lados no nos importan. Solo los que están aquí en el centro. Brincamos la cinemática y venimos por acá. Como te digo, optimización de combate, hermano. Aquí vamos a intentar hacer un pequeño slide jump. No sé si salga. Veamos. Excelente, salió. Aquí, camuflaje. Y con camuflaje para esquivar los vatos. Corremos. Apagamos el camuflaje. Una granada para distracción. Matamos y seguimos, voy a agarrar pistola nueva Y ya no usemos granadas de plasma, ok Aquí quieres quedarte con una granada nada más Hay un Jackal allá con francotirador Wow, casi me baja Rápido Porque le queremos ganar la carrera a este Phantom Granada al Phantom ¿Para qué es la granada? Para matar al Grunt Aquí yo me tardé un poco, entonces no pasa nada como puedes ver Lo único que quieres es Llegar antes que el Phantom Para poder robarte la Banshee sin problemas Oh rayos eh, Fallé el Slideum eh, No sé por qué dejé de correr a mitad del aire Venimos de nuevo Aquí Brinco Slideum Excelente Me hago invisible Vamos muy bien Granada. Si no se muere con la granada, vamos a no si hay distracción. Seguimos. Ya sabes va a venir el francotirador, lo matamos. Matamos a los grunts. Traigo exactamente una granada. Uy, eso es malo. Si fallas la granada, no te va a quedar de otra más que hacer lo de darle headshot al, al grunt. Y ahora sí, venimos por acá. Y ahora... Matamos a ese sujeto. Tiramos la carabina, ya no la necesitamos. Y vamos a traer pistola de plasma y cañón de conmoción. ¿ok? ¿Por qué el cañón de conmoción? Porque... Queremos hacerlo para un truco. Y lo podemos agarrar de un Elite, pero a veces no sale. Ok, entonces mejor ven por acá. Ven por el lado derecho. Y róbate este Ghost. Siempre ese Ghost por el lado derecho lo vas a poder robar. Aquí métele el Turbo y espera sobrevivir. Esto es cuestión de suerte. Ven por acá. Ok, por alguna razón, ya sabes, cosas que hace el pedro así es que luego no funciona. Lo que quieres es tirarle un combo noob a ese, a ese, a ese lead que está ahí. ¿Listo? Y este ground que está acá, igual se muere rápido. Cuando nosotros nos venimos con toda la velocidad con el Ghost, todos los enemigos que estaban acá atrás desaparecieron. Por eso quieres meterte ahí. Y como te digo, este lead que maté... Por lo general, no siempre te da el cañón de conmoción. Por eso quieres su cañón. Ahora aquí, bastante sencillo. Ven por aquí. Para aquí. Vas a brincar, disparar y hacerte invisible. Y después te vas a jugar. Ten cuidado, no quieres chocar aquí arriba. Simplemente brinco, disparo y me hago invisible. Y me muevo agachado. Me muevo agachado. Y aquí vamos a hacer dos veces esto: uno, dos. Y llego aquí, agachado, siempre agachado. Y ahora ya llegamos aquí. Listo, ya nada más estamos acá arriba. Acabamos con estos brincos, acabamos de hacer un skip. Ya no hay enemigos que matar. Acabamos de skipear toda esta sección. Si recuerdas, venía un Phantom y teníamos que matar también unos cuantos Hunters. Al hacer nosotros estos brinquitos, acabamos de brincar todo ese, ese rollo. Espero no te cueste trabajo hacer estos brincos. Ya simplemente vamos por allá. Parece que decía artefacto. Me pregunto si estará relacionado con lo que busca el covenant. simplemente vamos a llegar rápido por allá corre corre corre corre corre corre sigue corriendo por favor corre corre corre agarramos esto Y ahora simplemente colócate lo más arriba que puedas para acabar el nivel. Entre más rápido lleguemos arriba, acabamos el nivel. De hecho hasta puedes luego intentar hacer un brinco así. Este, Pero bueno, eso fue Requiem, tiempo par, el legendario. Espero que lo puedas replicar y muchas gracias por ver. Nos vemos después. Bueno, hasta la próxima.